Señor, recibe a tu siervo en el lugar de la salvación que espera tu misericordia, que así sea. Señor, libra el alma de tu siervo, de todos los peligros del infierno, de sus castigos y males, que así sea. Señor, libra su alma, como preservaste a Enoque y Elías de la muerte común a alma los hombres, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Noé del diluvio, así sea. Señor, libra su alma como libraste a Abraham de la tierra de los caldeos, así sea. Señor, libra su alma como libraste a Job de sus padecimientos, y así sea. Señor, libra su alma como libraste a Isaac de las manos de su padre Abraham, cuando iba a inmolarle. Que así sea. Señor, libra su alma, como libraste a Lot de Sodoma y de la lluvia del fuego. Que así sea. Señor, libra su alma, como libraste a Moisés de las manos de Faraón, rey de Egipto. Que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Daniel del lado de los leones. Que así sea. Señor, libra su alma, como libraste a los tres niños del horno encendido de las manos del rey impío. Que así sea. Señor, libra su alma, como libraste a Susana del falso testimonio. Que así sea. Señor, libra su alma como libraste a David de las manos de Saúl y de Goliat. Así sea, Señor, libra su alma, como libraste a San Pedro y a San Pablo de la prisión. Que así sea, y como libraste a la bienaventurada tecla virgen y mártir de los más crueles tormentos, dignate librar el alma de tu siervo y dale a gozar a tu lado, de los bienes eternos y así sea